La vacunación, ese segmento etario de vacunar eh, menores, eh, bebés con corona, es un segmento que sabíamos que iba a ser duro, que iba a haber menos adhesión que en los en los en las personas adultas por, por temores asociados a la vacuna por un lado y por el otro lado, porque estamos viviendo una situación ya de, de no pandemia, de no crisis, sino de situación endémica y eso también en las personas mayores y adultas hace que se relaje la vacunación, con lo cual aprovecho como siempre y les agradezco a ustedes que estén para ayudarnos a transmitirlo, que en los casos en que se necesiten los refuerzos y todo, acudan a los espacios, eh, centros de salud, hospitales para recibir la vacunación de COVID, porque eh, vamos, tenemos que seguir vacunando. Y con relación a vacunación, sí me parece importante que, que hablemos lo que en el mes que viene, a partir del 1 de octubre hasta el 12 de diciembre, va a ser una campaña muy importante de vacunación para niños de 13 meses a 4 años, eh, 29 días y, digamos, eh, casi sin, apenas cumplan 5 años, para hacer la campaña de vacunación viral, eh, triple viral y antipolio. O sea que esto es fundamental. Mendoza bajó su porcentaje de cobertura, pero está por encima del promedio del país con relación a, a estos porcentajes, pero necesitamos fortalecer y comunicar, ya, ya a partir del 1 de octubre lanzamos la campaña, pero un poco ir tomando conciencia de que necesitamos que se vacunen todos los niños. Esta, esta campaña técnicamente se llama en sucio y eso significa que se vacunan a todos los niños, aunque hayan recibido estas dosis, eh, ya previamente se vuelven a vacunar a todos los chicos. Así que estamos trabajando con los municipios los intendentes para poder llegar al territorio eh, lo más rápido posible.